Es que no me gusta el robot, tío. No, me dicen que use el panciller el robot, pero es que no me gusta, tío. A ver, está ah. bien, el gancho y tal, pero es un personaje que hace mucho ruido para mi gusto. Soy el club club club ¿sabes? Eh, no sé. No, pero me gusta mucho con el Jonki, la verdad que, que. Pero es que me gusta la loba porque la necesito, ¿sabes? Por el tema de la tienda, tío. Me ha gustado y es. La tía me gusta, es muy mona Aquí tenéis a vuestro campeón No hay que martirizarse Soy la mejor, tengo a Newt La tía es muy mona, ¿sabes? Soy la líder de salto Me seguiríais hasta el fin del mundo A ver, Juancho, te toca Soy líder de salto Espero que todos nos caigamos bien sistema malo No. ¡Empieza! No aquí! ¡Que los dioses os bendigan! Si sí, podéis respirar, aguantad la respiración! gente, templado templa dos veces, ¿no? Templa, gente, eh Voy, voy, voy Ya estoy, eh Tengo una granada No, la Mozambique ya tengo otro, ¿eh? ¿Templa? Bah. Me han marcado, eh ¿Dónde está el Por aquí. Por aquí hay un enemigo. Habrá ido a dar la vuelta, eh. No lo veo, eh. Espera, eh. Cuidado, cubre que pongo la tienda, aquí solo lo atrae. Mira, a ver, a ver, me ha detectado, eh. Tengo justo Vayamos por aquí. Ha reventado, eh, me por el eh. Espera, ¿eh? Voy ¡Viene el otro por detrás, Juancho! Me disparan, amigos Atención. Atención, primera sangre Primera sangre y no somos nosotros Perfecto A ver Muerto uno Enemigo derribado Viene, el otro está por aquí, eh. Hay un enemigo aquí mismo. Muerto. Buah. era el último que quedaba del pelotón. ¿Cómo lo he reventado con la esta? Nivel 3. Buena, buena. Me curo, eh. Es que Oye, un nivel 3, tinta, tío. Tinta, tinta, tinta, tinta, tinta. Ya, pero me... la vida, la vida, Juancho. Por si viene alguien, tranqui, tranqui. Una flanela en ¿eh? este. Una en este tiene speedfight. Ah, ahí ahí tiene una r 99 afuera. R-99 voy. No la he usado, uf. pero la usaremos. No voy a llevar la R-99. la vale, ligera necesito, voy con ligera, ¿vale Juancho? Vale, tengo 90, pero uso de uso la A ver, Ay, ahí, ahí, a ver. Pero Juancho, ven, que monto la tienda. Ah, claro, que tienes tienda. Montando la tienda. Lo único es estar atento con los pasos, ¿eh? Vamos, chilamora. muero. por el regalo? ¡Gente, gente! ¡Sí! ¡Quito la tienda, eh! ¿Está uno muerto ahí! Y... ¡Mierda! ¿El otro dónde está? ¡Muerto los dos! ¡Buena, Juancho! De... <ríe> <Wow>. <ríe> ¡Cómo venían, eh! <ríe> <ríe> Te lo he dicho, que cuando pone la tienda vienen, ¿sabes? ¡Buena, Juancho, buena! ¡Toma! ¿Quieres un botiquín grande? No, no, no porque uso pequeño. Tengo porque gusto pequeño Tengo dos, ¿eh? Por eso te tiro uno Recargando Para que lleves uno Pequeños tengo cuatro Píldoras tengo no pille, el... eh. pillado, Sí, de... sí <ríe> Pues yo he salido por la otra puerta pensando que los cabrones Iban a venir por la otra puerta, ¿sabes? A uno bueno, lo de lootear, a ver, tengo que le estoy pues está al 76%, vale. eh. Aquí hay una jeringa. Es que he quitado la tienda. Una mochila siempre quito quería, la vale, una mochila quería, vale. Ya está, queda la mochila que quería. Si siempre he quitado la tienda, sabes lo que te quiere decir, va, por pues si no lo no queda. Vamos, bien, vamos, vámonos. Vamos. Por de arriba eso, ¿eh? güey. ¿eh? Vamos a matar a la X-Ray, templo, madre mía. Ok, por aquí estoy. Yo voy mirando, ¿eh, chavales? Cuando tengo un momento miro, ¿vale? Pero cuando estoy... ¿Para dónde vamos? Eh, un drop ahí, ¿eh? eh por aquí, por encima, a ver. Por aquí arriba. Voy. Me he caído abajo, ¿eh? Me he mancado, ¿eh? Estoy ver, aquí que contigo. Que des, puedo subir, ¿eh? No, no estoy, estoy. Tío, se están matando no hay ni los disparos, tío. Espera, Juancho, ¿eh? Bueno, que aquí es un poco pre... Esto está todo looteado. La tienda está abierta. Buah, lo que hay aquí, eh. Aquí hay una batería para... Tú te tienes conmigo esta noche... Gatillo doble, he tirado... He, he, he, he, buah. Bueno. Cartuchero, Winman, eh. Mira, cartuchera oh, desenfundado. Es desenfundado. Es desenfundado, es para apuntar rápido. Vale, ahora la quito y como aquí la tengo otra, la volvemos a poner. Ah, esa casa está toda llena de cosas moradas. Las veo con la loba. Es una mirilla. Es una mirilla. Y el otro no sé es dónde está. No lo veo. Atención. Ah, vale, están en otras casas Ven conmigo, voy a poner una tirolina ahí Vamos Hay un kit fénix aquí abajo, eh Espera, que lo cojo ¿Quién quiere usar la tirolina? ¡Yo sí! Acaba de caer un campeón No sería muy bueno Puede que haya algo bueno por aquí No da nadie. Espera, me pongo una tienda, eh. En 3, 2, 1, ya. Vale. Aquí la pongo, eh. Así nos quitamos de estar mirando ahí por todo el mapa. ¿Sabes? Mira lo que. Es. Es. es que estabilizados. Están lanzando un duplicador. Gracias por el regalo. <risa> <risa> Tengo que volver a. Vale, 200 balas tengo bastante. Ahora quito la tienda. Quítala, quítala. Y vuelvo a poner. Sí, por pues si nos matan que no la tengan, ¿sabes? Más que nada. arriba. Si a si nos alguno. ¡Que aproveche! Si estás desayunando, que aproveche. Tío, quiero matar. Eh, mira, eh. Eso es de la lifeline. Ese es de la lifeline, no, no, el nada, de, es de allá. El mapa, ¿eh? ese no, es, ese de allí no. Pues oh, sí, sí, sí, ah, igual, igual sí, igual sí, eh. No si vamos para adelante, eh. ¿O qué? No, Gabriel, no tengo club en Apex. Pero ya lo, lo haremos. Haremos un club de la comunidad, ¿no, Juancho? Sí. ¿Para dónde vamos? ¿Tienes tirolina vamos? Donde tú digas. Estoy esperando a que se me cargue, no tengo todavía. Pues vamos andando para allá si quieres. Venga, tira, qué cabrón. Ah, que yo tengo el L1, ni me acordaba, Juancho. <risa> ni me acordaba, tío. Tira todo lo cabazo tío. <risa> es que solo uso tío? la tienda. Ni me acordaba, tío. Qué manco soy. Sí, SJP... ¿Hay, ¿Hay gente ahí, Juancho? SJP ahí, sí, me alegro, sea. campeón. Están ahí en, el, en la base esa de trenes no de mierda. Domina, eh, para subir, eh. Se están oh, dando no duro. No, no, no. Sí, vamos. Subimos al tiro y jodemos. Pero no ha muerto nadie todavía, eh. Hay está veneno, bien. eh. Ahí, ahí. ¡Sí, le tira granada, eh. Muerto. Muerto los dos. Buah. Me he cargado los dos. Es que se ha comido la granada, Juancho. Y no Yo no me imaginaba que estaban tan cerca, tío. Vale. Estaban huyendo, estaba tranquilo, claro. estaban huyendo. Buah. Pon la tienda cuando pueda. Voy. Aquí arriba, aquí arriba, seguro que... Claro, es. Aquí claro. se han matado, eh. Ven aquí, eh, Juancho. La tienda está abierta, solo para dios. Todo el botín para mí, como a mí me gusta. Recordad quién nos consiguió vale, vale, vale. todo esto. Hay cinco estabilizadores vale, azules. Yo estoy construyendo <risa> está. Se están matando allí, eh. Tenemos que poner tiroina por ahí arriba, a ver. ¿Dónde? ¿Dónde están? Intento? Ahí se tiene balas pesadas a trisca, eh. Voy a coger, voy a coger y. Se ha lanzado un bug de supervivencia. Mira, están ahí arriba. ¿Oye, allí, ¿oye? Ahí... ¿Oye, Allí, mira cómo ha saltado, ¿lo la ves? La vea, la vea. Les pongo una tirolina de tejado, eh ¿Templo? Venga, Venga, pero, eh, cuidado que iba a haber cale, jaleo, eh tirolina desplegada. Me quema, eh Cuidado que hay gente por allí también, eh ahí Hay un pelotón vale, ahí, deja, eh Teja, teja, vale ah, Me ha Buena Enemigo derribado Vamos Todavía te necesito. Está subiendo, así me da tiempo. Atira ta caerio, vete, vete. Vamos, vamos a tener que ir arriba, templa, corre. Sí, es que me he caído abajo, ¿eh? Está aquí, está aquí. Amenaza cerca. Muerto. ¡Hale la ulti! ¡Hale la ulti para cargarte! Buena, Juancho. Llega un duplicador. ¿Qué menos cúrate, cúrate. Me estoy Mochila sí, me loco, amarilla, guay, mancheta. Gente, eh. Vámonos, vámonos. ¿Por qué no le has hecho la ulti, cabrón? Te la he hecho, pero que no me la ha curado. Ah, igual se ha quitado. No, igual es el escudo, no me acuerdo. El escudo, pura, sí, vale. Hay que irse de aquí, eh. Aquí estamos mal, eh. Están viniendo, eh, Juancho. Ven, sube, sube. No, están en el tejado. No, no No, sí, sí, no haga ruido. Están arriba, eh. Y ahí hay gente. Veamos que tenemos por aquí. Puedo poner una tirolina y subir, eh No, no, espera, espera, que nos tienen controlados Están arriba, eh, cuidado, eh Es que estamos mal aquí sí. A ver, que puedes de poner una tirolina y avanzar para adelante Si ¿sí quieres, templar No, porque nos van a apuntar ah, Nos van a pillar por detrás, claro Intenta no moverte Agachado, agachado Está tirado, eh Está aquí, eh Está aquí El gordo está jodido, eh Que lo ha reventado Recargando. Muerto ¿Cómo quita vida el veneno, tío? Buena, buena Casi me mata el veneno, Juancho Me ha tirado la ulti el cabrón Cuídate rápido, eh Recargando escudos Qué cabrón. Eh, hey, José Manuel, no sé cómo se la ulti quita tanto, tío. Tengo un Fénix, ¿quiere? No. Quiero ganarla, que haya cogida ese. Llévame un pack de supervivencia. Adoro el botín. Calabra. Queda tres pelotones, cuidado, cuidado, cuidado. La tienda ha abierto. Venid a ver la mercancía. Mira. Casco amarillo para que haga más rápido. Templa, compongo una tirolina aquí, eh. 16 luz de 16 baterías. Arriba, ¿eh, voy, voy, voy, voy. Vamos aquí bien, eh. Ahí va, ¿Eh? eh. Malo, malo, malo, malo. Malo pille. Que dispare, que dispare. Sí, sí. Tranquilo. Tú no dispares, eh. Mira, me voy a cuidar de su cara. Me disparan, amigos. <ríe> Qué mal. Vaya manera de delatarse. A ver si les puse a... Nano, prepara una tirolina, Juancho, Tienes que escamarillo. Sí, no, no tengo, pero tengo tirolina no, no, no, ah, vale no tengo, tengo, tengo morado, tengo morado Es dártelo, si quieres Para que cargara rápido, que lo tengo yo Espera, suéltalo, suéltalo, tío. Sí. <ríe> sí, sí, ¿eh? Como dispara y no me, me da muy pocas balas ¡Ay! Me he caído Mierda, es que me pongo a leer el chat y me caigo Espera, que subo, ¿eh? Falta un pelotón que eh? no, no ha salido, ¿eh? Esto no es rollo, bueno eh, Tranqui, tranqui, que, que se cierre el círculo Mueve por si tiene el crab, eh. Un tiro en la cabeza nos mata, eh. A ver, se moviliza, ya. Está ahí, eh. Aquí hay una amenaza. Buah, le he quitado la hostia, eh. Le he quitado, le he quitado mucho, eh. Me estoy reparando. Eh, detrás, me tengo que tirar abajo, eh, Me Tengo que tirar abajo, eh, me revienta, eh. Cúrate, cúrate. Ahora subo, ahora subo. Aguanta, eh. Vienen, ¿eh? No, eres tú. Eh, han tirado una granada, ¿eh? Han tirado humo, ¿eh? Están allí, ¿eh? Por allí es otro pelotón. Voy a poner la tienda aquí. Juancho, <ríe> cuidado, que nos puse... Pero, no, deja, deja, deja. Que está el otro pelotón. Es, es uno suelto, ¿eh? Quedan dos y uno, ¿eh? Granada de fragmentación lanzada. No, mierda. muerto, muerto, templo, muerto, muerto. Tranqui, tranqui, que queda el otro pelotón, tú tranquilo. Venga, a rematarlo, pero vamos. Ahí te lo digo. Vamos, vamos. Ha hecho portal, eh. Lo ha revivido. No, la... Un ha muerto. Se mete en el portal. Vamos. Está allí, está allí. Está fuera, está fuera, está fuera. Está fuera. Tiene que meter. Entra, déjalo, que vamos morir con la tormenta. Que está aquí déjalo? el portal, calla, calla, calla. Está aquí, eh Vale, cuidado, que vale, falta coge, el otro Coge el portal y tirolina, coge su portal y tirolina, dame caso, portal, portal, cógelo, pongo Vámonos tirolina, ¿eh? Corre, tirolina, tenta Solo queda uno, eh Solo queda uno, Juancho Vale, vale, me va a cuidar aquí tranquilo Buah, bueno, me, me ha reventado me están disparando Recargando escudos Recargando escudos Reparando mis daños ¿Viene? Un minuto. El anillo no está, en desalla, eh. Enemigo ¿Eh? avistado. Es uno, ¿no? Son dos, son dos. Vale, pongo. vale, vale. Pero nada, nada. Aquí hay en la posición, eh. Da igual, vamos acercándonos poco a poco. Vete, enemigos me están disparando. Buah, está jodido, eh. Segundos hasta que se cierre el anillo. Está, está, está tocado, reventado, eh, un uno, ¿eh? Mucho. Reventado uno, eh. Voy, le voy por detrás, eh. Sí, vete. Vale, jodido, eh. Voy. El anillo está cerca. Voy, eh. Buena, Juancho. <risa> <risa> Somos muy buenos, tío. No se nos ha olvidado. Buena, compi. Buena. <risa> Ahí, buena. La primera victoria, chavales. Se lo hemos conseguido. <risa> Buenas, buenas, gracias tíos. Adiós, Juancho, yo somos, somos compañeros. Se nota cuando juegas con alguien que te entiende, ¿sabes, chavales? Se, se nota cuando